la vuelta está, creo que si eran aquí hasta las 10 de la noche por lo que me estaban diciendo eh, pero sé hay que irse bien abrigado de hecho antes de venir pasé al mercado que está aquí bueno no al mercado pero es como un mocito y a comprar este gorro que está valorado bastante bien viene con cubreboca y unas como plantillas para los para las botas para que te caliente todo y vean ¿Qué tal, eh? Está padrísimo la verdad y por ahí se ve que hay bastantes juegos, aparte les cuento que, bueno, lo que pasa es que hace rato tomé el Didi, que es como el Uber, ya saben, el Uber chino, tomé el Didi para venir acá, pero el taxista Didi me dijo ya compraste el boleto y me dicen, le digo no, entonces me dijo si quieres que te salga gratis nos paramos en un lugar este, para que compres el boleto y a mí me dan cierto, cierto porcentaje y a ti te sale gratis entonces como a veces sí son verídicas las historias estas entonces le dije bueno y me pareció bien el, el chavo del taxi, del taxi del Didi entonces nos paramos pero lo que él hizo es que me llevó a una oficina y esa oficina ya me vendió el boleto pero tenían como un shuttle, o sea un autobús y de hecho, me tuve que unir al grupo de turistas este que son como. O sea, en un autobús completo eran como 45 o 50 personas. Mi grupo chino de Turia ya se, ya se perdió, no sé por dónde anda. Porque, ya saben, se quedaron por ahí. Oh, oh, oh. Cierran aquí a las 10, creo, 10, 10 y media. Entonces, pues vamos a aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. Aquí está Ice and Snow Slide, la resbaladilla de Hielo, Mount Arura. De hecho, aquí tan frío como se ve, hay uh, muchos hot springs también. Entonces, a ver si vamos a visitar algunos de los hot springs. Eh, a ver si mañana, pasado mañana. Antes de que nos vayamos. Como hijo, como padre. Ay, Este me sigue brincando, para atrás, para atrás. El clásico corazón. Hace bastante frío afuera, y de hecho hasta la cámara se empañó, no es porque haga calor aquí pero es porque hace mucho frío afuera y aquí lo nota como calor Después ya me fui a poner otras capas de piel No, porque si hace bastante frío, sobre todo este que has parado Hace no mucho, por ahí vi un video de Alan por el mundo y la... Eh, su amiga, esta chica, Ay, se llama? Oh, se me olvida Pero bueno, vi que de hecho había un, un video de ellos aquí en Jardín y yo como ya tenía bastante tiempo de querer venir aquí a Harbin y ahorita que estamos en los años nuevos chinos entonces dije pues me animo y me vengo para acá Algo que me hubiera gustado que hubiera en este lugar es como una esquina de café caliente, ¿no? chocolate caliente, algo así ah, solamente hay frutitas de... esas como frutitas de dulce que vienen como caramelizadas se sí, ve que es lo popular por esta zona, ya me encontré a bastantes puestecitos de esos. Vean aquí que me estoy viendo, es, es un animal, pero ¿es real o no? ¿Qué es esto? Oh, wow. ¿Estos qué son? ¿Cómo se llama? Huechijo. A ver, huechijo. No sé qué es un huechijo en chino, pero... ¿Vean? No, Bueno, pues ahí tenemos a otra especie. Ah, no, esta especie es de las más normales. Ya perdí en este lugar, está inmenso. Ah, hay una tienda. Ahora vamos a entrar, que es ese Mombo Gontón. Ah, son los montones. Después ya fui a comprarme un poquito de café, porque si no. Nos vamos a congelar de este lado, vean tienen hasta Kentucky Lo que es toda esta zona de hielo y de las castillos está padrísima Y no está todo el año, solamente está en invierno O sea que hay que venir, hay que llenarse de coraje, valor y venirse solamente en invierno aquí Estamos colindando casi casi con Rusia Ahorita recién que llegué quería comprar un boleto de regreso a Shanghai pero está todo llenísimo, llenísimo, llenísimo, llenísimo. No hay lugares, ni siquiera lo puedo comprar en WeChat, ni en SeaTrip, ni en Bukimori. O sea, si quisiera un tren, de, de plano no hay lugares, porque me quiero ir el 12 o el 13. Solamente hay como 3 o 4 asientos después de esos días, porque el Año Nuevo Chino, les comentó todo el mundo anda viajando, entonces se regresan en esos días precisamente a las ciudades grandes como Beijing o Shanghai. Entonces... Ha sido un relajo comprarlo. Solamente, a ver, para que se den idea, solamente había un lugar dos días después de lo que yo quería y era en tren lento, o sea, que son cerca de 35 horas y no había asiento, o sea, es un trayecto de 35 horas standing, o sea, parado, no tienes acceso a, a un lugar. Entonces, obviamente, sería como... pues, muy, muy desgastante. De hecho, medio lo pensé, pero... Pues ya, decidí mejor no hacerlo porque ya me imagino que me voy a estar arrepintiendo un poco. Digo, el precio por ese, para que sea una idea del precio, a ver, me, me espero aquí tantito. El precio por ese era de 250, cerca de 750 pesos, que son como, eh, que como 300, 35 dólares, 40 dólares más o menos, por el boleto que sería todo desde Harbin hasta Shanghai. Y ese precio es dos o tres días después de que no quería y... Eh, 35 horas por ahí más o menos y sin asiento, o sea parado, eh, yo creo que en las noches si quieres te puedes llegar, no sé, a dormir en el pasillo o así pero eso sería muy crítico, entonces pues ya voy a tener que pagar eh, pues casi el doble o el triple del precio de, de lo que costaría normalmente un avión que es de aquí de Harbin a Shanghai Está más o menos el precio De hecho lo, lo, lo chequeé hace rato Vean ahí Lo chequeé hace rato y el precio está más o menos de lo más barato Y eso no es el día que quiero, son como dos días también después creo, o uno Está en 2200 yuanes que son como poquito más de 300 dólares Por el precio que normalmente sería de unos No sé, 60, 70 dólares Entonces va a tener que, que hacerlo yo creo porque no me, no me quiero aventurar tanto, digo, soy aventurero pero no a tal nivel de irme 35 horas parado en un tren que ya me imagino, como yo no lo tenía tan planeado solamente quería venir pero no sé, no sé, no sabía cuándo me quería regresar entonces pues estoy pagando el precio depende de como vayan las vacaciones, no sabes si te quedas un día más, tres días más, cuatro o así pero ya acercándose más a la fecha me di cuenta que con cuatro días aquí en Harbin es suficiente pero me voy a tener que quedar más cerca de seis días, creo que cinco o seis días digo, hubiera estado mucho mejor extender ese tiempo en Myanmar que estuvo padrísimo la semana pasada estábamos por ahí y ahorita el cambio fue de cerca de casi 50 grados porque allá en Myanmar en la, en la noche, bueno en el día estábamos casi a 30 Ahorita aquí anoche que chequeé aquí en Harbin, estábamos a menos 20, menos 19, o sea que me he tratado de cubrir bien pero no enfermarme. El tour este de chino con el que me aventuré a venir, bueno, que casi casi más bien fue como ride, eh, se van al rato a las 9, ya son como 8 y 10. Yo creo que los voy a dejar. Bueno, más bien me van a dejar. Eh, digo, si cierran aquí después de las 10 y media, entonces pues esperarme a este lugar. El precio de la entrada está en 330 yuanes, 3.30 yuanes que son, a ver, 3.30, no, no, como 45 dólares más o menos y abren desde la mañana pero normalmente la gente viene pues desde la noche o desde que se oscurece para ver todas las luces de aquí de Harbin. Es como, creo que están simulando la plaza de Tianmen ahí en... Uh... Ahí en Shanghai, digo en Shanghai, en Beijing. Estos chinos están tremendos. Vamos no, a